Al principio pensé, que era un error, hipocar despertar a ese oscuro animal. Sobre todo cuando comenzó a bramar, campando por aquí, sin ningún pudor, vivíamos muy tranquilos los buenos, en nuestra burbuja de honestidad. Sin mancharnos de su caspa y su dulza fiedad, que seguían no obstante, dañando bajo el suelo. Ahora ofiquea. Muerte herido con sus banderas sus toros, sus signos y todo el pasado su siglo de ibérico macho caerá en el olvido caerá higiénico carguemos nuestro corazón de futuro y la fiera fuera de su madriguera morirá cuando la luz despele su cutre realidad carguen apunte luz al oscuro ahora fiquear. sus banderas sus toros sus himnos y todo el pasado su siglo de ibérico macho caerá en el olvido caerá en el olvido higiénico y Oh mm -hmm.